Hola a todos. Estamos grabando la pantalla de uno de los iPads de profesores para explicaros cómo funciona básicamente la aplicación Aula. Esta aplicación es la que vamos a utilizar durante nuestras sesiones, durante nuestras clases con iPads, para controlar un poco lo que hacen nuestros alumnos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entrar en la aplicación y vemos que tenemos un, una clase creada ya, que se llama Carrito, que incluye a los 25 iPads de los de los, profesor, de los alumnos, perdón. Bueno, eh, en primer lugar, eh, las, de, en, el, en la parte superior de la pantalla nos aparecen distintas opciones. La opción Abrir nos permite abrir en los iPads de los alumnos distintos, distintas aplicaciones que nosotros queramos utilizar. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos abrir en el iPad de los alumnos la aplicación Dinosaurios, simplemente tenemos que pinchar en ella y, como podréis ver ahora, en, la, en los iPads de los alumnos, ya lo habéis escuchado, se, han abierto, se ha abierto la aplicación Dinosaurios. En todos. Otra opción que tenemos es enviar a los iPads una página de internet mm, por ejemplo una página que tengamos de favoritos si nosotros pinchamos aquí en google eh, todos los ipads abren google como podéis ver fenomenal bueno eh, después podemos bloquear bloquear los ipads y los alumnos no pueden hacer nada esto lo podemos utilizar si queremos explicarles algo a través de una proyección eh, con, con en nuestro iPad eh, a través de AirPlay o, o proyectando la, imagen, la, la la pantalla de nuestro iPad. Vamos a desbloquearlos. Ya están desbloqueados. Podemos silenciarlos si están haciendo eh, alguna actividad con música o con ruido. Y aquí podemos ver las pantallas. Cuando nosotros tenemos eh, la, ahora el, el iPad 1 y 2 activados, y aquí podemos ver qué es lo que están haciendo. Y si pinchamos en uno de ellos, podemos hacer acciones individuales, todas estas acciones eh, de manera individual. AirPlay si, se, sería proyectar la imagen, la pantalla de ese iPad, en, por ejemplo, en una pizarra digital eh, que tuviera el AirTV eh, conectado. También podemos ver su pantalla en la nuestra. Y así nos aseguramos de que el alumno está haciendo lo que debe. Okay. Bueno, después podemos crear subgrupos. Eh, yo creo un grupo que sea eh, nivel medio y puedo añadir los iPads que quiera. Y a este grupo le puedo hacer unas actividades específicas. Um, puedo decir que a este grupo, o a todos, o a los que tienen abierto Safari... Vamos a ver, los del grupo nivel medio, en lugar de, de Google, quiero que hagan la actividad de el Aurasma. Y entonces en sus pantallas se abre Aurasma. Y básicamente esto es todo lo que, lo que se puede hacer. Después para eliminar este, este grupo lo único que tenéis que hacer es pinchar y mantener el dedo dejarlo apretado un poquito, aparece la opción de eliminar y lo eliminamos. Y poco más. Hasta luego.